Empezamos identificando el modelo interno. El tubérculo postero interno del astrágalo. Se valta más fácilmente por la parte interna que el postero externo. Cuerpo, cuello, su posterior. su tentáculo ventral Interlínea Escafoides Primera cuña base primer meta cabeza sesamoneos Falange y falange distal, del ruido al postero del astrágalo, postero externo, el anterior del dentoideo, el fartículo tibio calcánea, astrágalo escafoideo, escafo cuneano, cuneo, primer meta. Tendones tibial posterior. Tibial anterior, quedamos un poco del pie. Subimos hacia adentro, eso es. la musculatura corta plantar, se inserta en la dulcidad del calcáneo y forma parte el aductor y los flexores cortos de los dedos